Y mucho compromiso. Ya en la antigua. Tú llegaste por la goma hoy, ¿qué tú no tienes? Bien, gracias, Amado. ¿Cuál es tu tema? Dime. Equipo. Nosotros vamos a hablar eh, sobre eh, la comunicación actual en la República Dominicana a raíz del de auge de las redes sociales. Y el crecimiento, si se quiere, de tantos comunicadores e influencers, eh, influenciadores que están ahora mismo impactando a la sociedad y específicamente al sector más joven de la República Dominicana. Eh, a raíz de, de la caída de, de, del mundo de Berlín y, y, que el, y que el mundo, esta expansión mundial que se ha dado, el, el, el, el Internet en manos de, de los ciudadanos, que antes era solo una herramienta militar, y ahora se ha puesto en manos de, de los ciudadanos, incluso hasta de las clases más bajas, ...de cualquier país, ya la gente está muy empoderado ...a través del Internet, y esto ha traído consigo... ...una expansión de la comunicación a nivel mundial. Más baja, no por la dignidad, sino... económicamente. Económicamente, cualquier persona de cualquier clase... te ...puede tener un celular, incluso hasta de alta gama... ...que te puede hacer una transmisión en vivo... ...y se convierte en un comunicador. Y la gente opina, la gente escribe a través de las redes sociales... ...y se convierte en un comunicador... ¿Y por qué nosotros eh, queremos eh, tratar este tema en el día de hoy? A nivel de nuestro, de nuestro país, específicamente, eh, jóvenes como Santiago Matías, a lo que la gente conoce como Alofoque, eh, Bolívar Valera, el boli, y otros comunicadores que han comenzado a impactar a, espe específicamente al sector juventud pero que no solamente se ha quedado ahí, sino que ya son representantes, en el caso de Boli, de muchísimas marcas. A dañar la juventud. Sí, eh, sí pero fíjate... Porque sus contenidos son pésimos. Sí, eh, en, entiendo en algún aspecto, eh, lo que pasa es que es la sociedad que es así. Eh, esos muchachos saben al barrio, hablan como el barrio, incluso huelen al barrio. Y por eso es que eh, esa parte, esa, esa fracción de, de, de la población y de la sociedad lo ha aceptado y lo ha acogido. Yo te voy a hacer una incluso pregunta. lo defiende. <risa> Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no se hace, un reggaetón? No se hace un reggaetón donde tú hables el, el idioma español correctamente y no tengas que estar diciendo malas palabras? Sí, te voy a explicar eso. Eh, eh, hay un joven eh, que utiliza expresiones muy soeces en las redes sociales. Él se llama Carlos Montesquieu. Se hace de llamar Carlos Montequio. No sabe quién es eh, Y él, sí, sí, Carlos Montequio. Y él es uno de los influyadores más poderosos de la República Dominicana. Quisiera que por favor... Si ¿Y qué pueden... dice Carlos Mira, Montequio. este es Santiago Matías, que está aquí. Y es el Ese influyador. fue un carajo que dijo de que ya no debieran de hacer elecciones y dame a mí... Porque sí, yo... sí, sí, sí. Eh, por no, respeto, Ahí favor, tú ves, ahí tú estás favor. viendo a Bolívar Valera. respeto. Estás viendo ahí a al doctor Nastra, y está ¿Cómo viendo llama? a doctor Nastra. Es el, son los nombres que ellos utilizan, los nombres artísticos. Pero, ¿qué pasa con este con estos jóvenes? Estos jóvenes han venido y a veces utilizando expresiones... eh quién si quién es? El Agüero. Oh. Mi, mira que frase si lo conoce, porque ah. han impactado a Pero la, a lo la... conozco por la Pero parte... lo conoces de, del hacen, programa. Hacen programas, programa y cosas de, de Roberto. De Roberto. Pero, no pero hacen comunicación. Nada. Fíjate, no, fíjate cómo Roberto lo ha llevado a la televisión. dando una calidad que no tienen. Sí, Esos tipos sí, no pero... tienen ninguna influencia en ningún sí, sector sí, la de la tiene. sociedad. Tú no, Eso no puedes no decir es verdad. aquí que no tienen influ no es verdad. influencia. Yo nunca he visto no. un título de ningún periódico de circulación nacional. de sí, sí, aquí sí, que sí, diga: y sí, que el doctor Natra apunta a esta cosa. Es una verdad. Tráemelo. Preséntamelo ahí. A los muchachos, por favor, que me ayuden. Lo que que busque, el lo que es un comediante, eh, el y lo que es un comediante, el Santiago otro Matías lo que es un rapero. Entonces, dicen, no. ya le quiere venir a la, a la categoría no, de que Santiago son influencias. Ellos dicen incluso, lo que no debe decir. No, de no, no, que, no, que son influencias. Dime el tú. Momento, Santiago Matías, por ejemplo, fue incluso eh, objeto de titulares de titular este primera plana de todos los periódicos nacionales. Formar, seguro, Dominicana. alguna no, vagabundería. No, cuando la candidatura. Pero por favor, eso fue una afrenta a la inteligencia de cualquier don que y Ahí es donde nosotros tenemos que y, entrar. Y este Oye, programa ¿por de mañana, es que, Tú pero no por tienes que la catalogar que... como influencer por la, porque, porque las opiniones que, que digan tengan, que una tengan una influencia o tengan una recepción eh... en la ciudadanía, la que va dirigida, no porque pero la eso... opinión pública se haga, se haga eco de, de que se vaya a ser candidato a nada. No, eso no te no, es no. hace influencia. Pero tú puedes estar seguro, tú puedes estar seguro, pero él la retiró por una cuestión de que la familia eh, se lo pidió. No, va símbolo bien. de la idea. ¿Cuál es? ¿Cuál la influencia que ellos Son influyentes. Realmente son influyentes. Incluso, por ejemplo, ¿quién lo lleva a, a su programa? Bueno, lo lleva Robertito, lo lleva eh, eh, Jochi Santo y lo han tenido que qué tú estás Esos son dos programas paranguleros, no papá, señores, pero explícame, sí, pero pero mire, o sea, dime. Oye, no Robertito, eh, le... amado. Oye, no, mejor no de no he una sola película. Miren, él tiene, un programa. Eh, Santiago Matías tiene un, un, un espacio yo he que se, se llama. ¿Dónde es el, el espacio de Santiago? Matías? hablar. Eh, él tiene, él preparó su plataforma y él tiene un programa que se llama o una entrevista que se llama sin censura. Y por ahí han desfilado todas las figuras de mayor importancia del país. Todas, todas. Busquen una gente que no, entrevistó a Fernandito Villalón, entrevistó a Juan Luis Guerra, entrevistó a... Eh, por eso es farándula, el, el, el, el, papá, te quiere soprender. No, a Hipólito Mejía, creo que a Hipólito o sea, todo el mundo lo utiliza a él por la influencia que él Yo, tiene sobre la sociedad. No lo utilizan oye. a él, él es el que utiliza a los otros, no, oye, a él es que lo invita a ellos. Oye, ya, tú sabes lo que significa, cuál es el significado de la palabra farándula en el diccionario oficio de farsante. Sí, pero claro. ah sí, pero mira que pasa. Es el significado ellos ¿no? ellos han conectado el con la sociedad. Extra. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos no visten de saco y corbata y cuando digo de saco y corbata no, no me refiero me a, la corbata, ver, a la corbata, en sí, sino a la esencia, sino a que ellos se muestran tal y como son. Por eso, eh, por ejemplo en el día de hoy yo puedo tener aquí por esa apertura de la comunicación. Yo puedo venir aquí con un t-shirt, antes eso no se podía es eso, porque no la sea, televisión era muy. la lucita. televisión es. eres la lucita. La, la ¿Cuál es el discurso? ¿Cómo es que lo que es? La lucida. tú dices? Ellos, ellos, eh, la gente lo ha preferido a ellos porque ellos saben el claro, barrio. Porque ellos. un discurso como, tuyo como... No, no, no, no, no, no, no es así los números Perdón, están ahí. Los, los números, por ejemplo, tú... Pero tú tú yo quieres... lo que yo te estoy preguntando, sí, sí, yo te estoy pregunto. preguntando, oye, claro, conversémoslo tranquilo. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el discurso de cambio social o de renovación social o de mantenimiento del status quo, que mantienen los influencers, o que usan los influencers no era. dentro de la sociedad que tú dices que son no, Ellos Dile, comentan, ellos comentan los mismos agregarle. temas que comentamos tú y yo y lo dicen de la forma que la gente lo entiende y se presenta a ah, nosotros no gente. lo entendemos. No, o sea, pero no, no, estoy diciendo que es, somos nosotros. Que por ejemplo, la qué? gente, la gente ha dejado ha dejado de seguir a, a, a, a, a los comunicadores tradicionales en un gran aspecto. ¿Sabes por qué? Porque okay. la mayoría de ellos, como... Y lamentablemente decirlo, eh, se, se visten de doble moral. Pero los lo, lo, eh, lo, lo estos jóvenes, estos jóvenes no, no, decir, han caído en una ¿cuál trampa. Eh? ¿Cuáles no, son no no, no, no, no, pero, pero los números están ahí. Hay que entrar a ver las entrevistas que hace ese muchacho y que hacen eso... Realmente, la, lo, incluso a todos los que no se oye políticos. menos que Álvaro Albelo. es tradicional no No, no, no. no. Eh, Álvaro Albelo puede decir palabras. A, que, que no lo entiende, el que dice, Álvaro palabra Alvelo sube un video a YouTube y no consigue ni siquiera una tres cuartas partes de lo que dice. Ese es el problema. Ahí, el ahí, like está, y el video. Ahí es, parte, es que está el la serie. Entonces, la entonces, YouTube, YouTube entonces YouTube se ejerce manipula, una influencia. Entonces ejerce una influencia en la sociedad. No es ninguna influencia. Sí, sí, sí. Es una influencia. Tú puedes estar seguros. Tú puedes, incluso, tan fuerte lo de Santiago mm -hmm. Matías que ha logrado cerrarle cuenta a, a personalidades de este país porque tiene un grupo de gente bien. que lo sigue. Ya, tan vamos, que a, que vamos, que a, vamos a, vamos tenemos en vivo, bien, tenemos